Sabía que venía gentecita, pero no Todo el mapita, papi Todo el mapita aquí Esa era papito Esa era papito ah. Es una puta mierda de arma, tío. Ay, la puta de oro pues nos vamos en el boloncho. Por lo menos, más seguro es. ¿Qué sus Oh, una copeta? No. Oh my god, me da una Tolson, tío. Que alegría. Puta Tolson. Vamos, allí está el otro cofre, arriba nuestra. Vámonos loco aquí, por pues, poco yo, el tío está de ahí arriba. Ah, mamonado, si no ha bajado ya. Estaba mamonadísimo, macho. Sí, sí, venid. Venid a por mí. Es que no tengo nada de precisión, si no, si van a enterar de lo que vale un peine Where are you bro? O sea, ¿me en serio vienes para esto, o ¿sabes? En serio vienes para esto, me agredes y si te piras. Para el lobby, coño. <ríe> Su puta madre, encima. Tengo aquí los palets, ¿sabes? Y a chupar otra vez Está de aquí palets Un puto cerdo Y ahora, pues, sí palets Vale, el boloncho sigue ahí Eso es una puta alegría Oh my god, más, más, más Give me, give me Give me, give me hood I need hood, bro Soy Robin Hood con los hacha No, soy ¡Hola! No me quiero yo, aquí allá. dos Vale, nada Aquí es donde hemos estado, lo tiramos por abajo, vale ver, RAMPA Bueno, está bien y millones de costes en la partida me llevo tío qué cojones chaval el tío me ha traído desde el vale no tiene escudito no tiene escudito y nosotros lo tenemos toda a la altura a ese tío muere hijo puta muere Oh my god, macho, pero cómo estamos de hoy, eh Me cago en la puta de oro Eso es el traijardeo Da igual, me tengo que poner este botiquín Ya, ya, ya, ya, ya. Y arme esa doradas. Me cago en la leche, chaval De lejos, eh, con un fusil ya No te digo ya si me llevo él. Vamos vale, a buscar al otro. Está ahí muerto. Tiramos esto esta, a tomar por culo. Creo que viene una tormenta, pero como que me la pela un poco, oye. Me, me la pela bastante. que este es el tío del bazo. voy a hacer así. Oh my god, esto es increíble. O sea, ha sido ultra deleteado. Ultra mega deleteado Pero qué nos pasa hoy en Fortnite Encima nos deja una grieta, oye Una puta grieta tío. Una puta grieta La voy a utilizar ya, vamos Ahora tiré dos Ahora está la montaña Donde yo quería ir Ala, ya cogió mi, mi, mi puta grieta, tío y loco ¿Cómo le ha dado tiempo? ¿no? Sí, seguro que vienen por aquí. Sí. Vale, vale. Bombo Mira, Vemos al colega de allí, que nos está viendo. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Por culo eso, tío. No le quiero eso. Vale, está allí, está allí. Ok, ok. Guay Guay. Nos vamos. Vamos, va, va, vamos, vamos, vamos. Oh, no la ha dado, tío. No salimos aquí ahora Oh, G, Vamos que nos vamos Vámonos que nos vamos, oh, jeez voy a robar todo Oh, G G G Bueno, Es que nadie se va a dar cuenta de que yo estoy aquí. Vale, lagazos de tres pares de cojones. Ahora llevemos a uno, tenemos uno allí. Ok. ya lo que me faltaba loco. Anda no, el por culo, chaval. Y eso también va a caer ya para abajo. Me da la gana, ¿Sí? Ah, vale qué me ha dado Con el puto arco Más Vale Me queda 21 segundos Para coger este puto cofre ¿Dónde está este globo? Corre 11 segundos Vale, vale, vale no me, nada, no me queda nada No me queda nada No me queda nada No me queda nada Me voy a tener que llevar esto Me voy a tener que llevar esto Esto esto, esto y esto No me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo Oh, jeez yeah. Si me da tiempo en ponérmelo ahora Sería ideal que no me desen tantos lagazos Sería la polla A ver si me da tiempo aquí Me da tiempo, me da tiempo Creo que sí que me da tiempo ¿eh? 9, 8 7, 6 Vamos, come on, dude Vale, me he ido Vale, vale O sea, para qué coño me quiero poner yo esto Vale tío, ya te vale chaval Me he dado cuenta de que estás ahí, ¿vale? ¡Polle en el culo macho! ¡Oh! ¡Está un toque tío! ¡Está un toque! 8 kills aquí, en este puto nuevo Fortnite Dios ah, La puta Nos costó